hoy 31 de diciembre de 2018 se celebra la carrera de los nazis de barcelona y bueno aquí detrás tengo el, la cuenta regresiva la carrera empieza a las 5 y media de la tarde y bueno la distancia son 10 kilómetros y bueno ya está todo a punto para el inicio y